Para todo mundo. Bueno, eh, bienvenidos todas a, a la cuarta formación del de proyecto Ziki Milkinger. Eh, yo soy Ike Pérez, os voy a dar una pequeña presentación de dónde estamos eh, para los próximos hitos del proyecto, eh, cuestiones que tiene que hacer la actividad. Y luego Carlos Pérez y Josean de Calapié nos van a contar un poco sobre las eh, mediciones y cómo se tiene que hacer la comunicación a medios de a los medios de comunicación del proyecto eh, voy a presentar voy a presentar el documento que vais a ver ahora mismo en pantalla vale para no repetirme de las anteriores actividades eh, ya sabéis que somos 14 ciudades eh, en este momento tenemos 1.077 mediciones realizadas con en torno a 800 horas grabadas ya de, de reproducción y en los cuatro elementos básicos de, del proyecto, que viene a ser la recogida de datos, la difusión de los mismos, la elaboración de informes a base de datos, estaríamos pendientes de que el día 14 de, de abril eh, presentar ya los primeros informes parciales, parciales a la financiadora y eh, hacer la contratación, de a partir de ese momento, del técnico medioambiental para la elaboración de informes e iniciar lo que viene a ser la incidencia social y política, que viene a ser el contacto con eh, los ayuntamientos de las 14 ciudades que van a implantar las zonas de bajas emisiones. Disculpad. Eh, eh, Simplemente por repasar un poquillo, el objetivo es, eh, es, los objetivos esperables eh, del proyecto serían hacer una difusión y correlación entre lo que viene a ser la contaminación atmosférica, el tráfico y la caída de aire, incidir únicamente para que las zonas de bajas emisiones sean las más con concretas posibles y los más eh, útiles para la ciclabilidad y eh, que estas zonas de bajas emisiones eh, sean un revulsivo, sobre todo... El objetivo era que tuvieran el ámbito de aplicación más grande Bien. posible. Eh, por ir eh, simplemente recorriendo camino, el, las jornadas de voluntariado acabarían en torno al 31 de octubre, con los últimos, eh, las últimas grabaciones. Eh, en la fase comunicativa ya hemos arrancado con, la, que, con una nota de prensa local en cada una de las 14 ciudades, eh, que tenemos respuesta muy positiva en algunos casos. Un poquillo más flojilla en otros, esperamos que, que aumente la incidencia de comunicación. Y el técnico ambiental arrancaría, en teoría, el 1 de mayo y la oferta de contratación pública eh, la arrancaríamos en torno al 14 de abril. Ese es el objetivo eh, en fechas que tenemos en este momento. Y su... su Trabajo o tarea viene a ser el análisis de las zonas de bajas emisiones y la eh, elaboración de informes, tanto globales como locales de cada una de las ciudades. Eh, a partir de, de casi ya, eh, el objetivo es ya es empezar a hacer los contactos con cada una de las eh, ciudades y el cronograma yo os iremos avisando eh, en función de cómo vamos a organizar para hacer este tipo de contactos. Y nada, eh, sin más... Eh, voy a dejaros con Carlos para que nos eh, bueno con José y Carlos para que nos haga la, la presentación eh, de su parte. Cuando queráis. Bien, eh, hola, hola a todos. Os decía que perdonadme por la voz porque ando con la garganta bastante tocada. Espero que pueda llegar al final. Bien, eh, mandé un índice de algunos puntos que nos parecía eh, a José Anemí interesantes conocer. ...por los voluntarios, eh, para tener mayor capacidad para interpretar los datos que vais viendo en los medidores y luego, sobre todo, eh, en esas ruedas de prensa locales eh, que, que ya habéis empezado a tener. Eh, el índice que mandé, eh, el primer punto era mediciones PM2,5 y PM10. Bueno, deciros que los medidores air 3 miden muy bien eh, los PM2,5 no en cambio las PM10. Eh, y esto lo dice la EPA americana. Es decir, hay un grupo de expertos eh, que están haciendo estudios de correlación de cerca de 100 medidores diferentes que hay en Norteamérica que los mandan a esta agencia para que digan si hay buena correlación o no. Por tanto, eh, lo que diera de PM10, olvidaros. O sea, vamos a centrarnos en las PM2.5. Eh, puede ser interesante que en las ciudades o comunidades en las que estáis, que eh, contempléis la página web, eh, que veréis que hay estaciones que tienen PM10 y PM2.5, para familiarizaros un poco también con la relación que puede haber o que hay entre ellos, eh, entre unos y otros. Claro, esa relación eh, eh, es muy variable. Eh, quizá de forma muy simplificada voy a deciros que las PM2.5 fundamentalmente en la ciudad, eh, se emiten emite los tubos de escape de los coches tradicionales de gasolina y diésel, los humos de las hogueras, las calefacciones eh, domésticas fundamentalmente. fundamentalmente. Eh, en cambio, las PM10, las más gordas, más, más gruesas, esas eh, fundamentalmente eh, se están, cuando el coche se desplaza, eh, están moviendo el polvo del suelo, el polvo depositado. Eh, por tanto, polvo eh, de tamaño superior eh, al que emite el tubo de escape. Y luego, por ejemplo, pues este episodio que tenemos ahora de intrusión eh, de las arenas del Sahara. Eh, eh, la PM2.5 está considerado eh, un buen indicador de la calidad del aire urbano de las ciudades, porque este PM2.5 eh, tiene muchos orígenes, no solamente el tubo de escape de automóvil. Eh, veis también el, el polvo de suelo, la frenada, etc. etc eh, por tanto, se considera desde el punto de vista de la protección de la salud del ciudadano un buen indicador. Claro, el siguiente punto era contaminación de fondo. Me voy a centrar fundamentalmente en dos. Una, la que hemos padecido, eh, creo que ya he terminado por ahí, ¿no? También la intrusión de la arena del Sáhara y otra, no menos importante, que son las inversiones térmicas. La intrusión de este polvo eh, tiene una cosa buena, que es muy llamativa ¿eh? y, por tanto, eh, tenemos conocimiento de ella prácticamente desde el principio. Eh, lo que no ocurre, luego hablaremos de la inversión térmica. Eh, eh, claro, este polvo de, que viene del Sahara lleva partículas de muchos tamaños, eh, de menos de, PM2, de, de PM10, menos de PM2,5 y también más gruesas, pero lógicamente las más gordas eh, van quedando en el camino. Es decir, eh, la contaminación cuando tiene una, un nivel de estabilidad térmica puede viajar cientos o miles de kilómetros. Ha llegado también al norte de España, pero, y es lógico, ha llegado con una, una un porcentaje más bajo de PM10 que, por ejemplo, en el sur. ¿Eh? Incluso dentro de, de Euskadi, por ejemplo, en Guipúzcoa ha sido menos eh, fuerte que lo que ha habido en Álava y en Vizcaya. Eh, por eso, a nosotros, lo que hemos medido con nuestro medidor y luego lo, lo he equiparado o lo he mirado con lo que da las estaciones fijas del gobierno, aquí, fijaos, muchas veces nos ha dado un nivel similar, las PM2,5 a las PM10. Altas, pero similar. Y como mucho nos ha dado el doble de PM10. Si hacéis esas comprobaciones en vuestras zonas, pues seguramente la proporción será muy superior. ¿Por qué? Porque por gravedad en el camino se han ido depositando las gordas, las gruesas, eh, eh, y han llegado más proporción de finas. Claro, ¿cuál es el problema? Que nosotros no... Mmm, con, con, perdón, en este caso no hay problema porque lo vemos. Eh, se, nos, se deposita el polvo, los medios de comunicación son muy potentes eh, y nos lo dicen. Eh, en este caso... Os cuento una anécdota muy curiosa porque con esto hemos ido aprendiendo cosas. ¿Eh? Por ejemplo, recordáis con la pandemia, el edicto que hubo a nivel nacional, y creo que fue el 15 de marzo o 17, ¿eh? se cerró prácticamente las actividades. No solamente en España, y en Europa. De todo tipo. Pues bien, la contaminación y se publicó que había bajado en todo. Pues señores, en Donosti, en las PM2,5 no bajaron, sino que se incrementaron. Pero os voy a decir por qué, eh, para que veáis la complejidad eh, de las partículas. Eh, los primeros, nos daba de más o menos fijo niveles entre 20 y 30, día y noche. Joder, andábamos locos. ¿De qué será? Eh, gente experta en meteorología, eh, amigos que tengo aquí, eh, me decían que no había ninguna intrusión, no había nada raro. Bien, pues al segundo o tercer día nos dimos cuenta que en los coches se depositaba un polvillo amarillo. Era el polen, una época, además, propicia, eh, finales de marzo. Y hasta que no llovió, el séptimo día, eh, no desapareció. Eh, aquí es un ejemplo para que veáis que el polvo puede tener muchos orígenes eh, diferentes eh, y no solamente el del tubo de escape. Bien, las inversiones térmicas, eh, a diferencia de esta intrusión, eh, no nos avisan. Es decir, eh, si no mmm, estáis un poco al tanto del parte meteorológico que dice hay una inversión térmica que ha llegado a la península eh, y parece que va a durar. Bien, pero claro, si no entras ahí, eh, no lo ves. Eh, y puede ocurrir que en ciudades muy contaminadas se vea arriba la boina o la chapela que se dice de contaminación, pero en otras que tenemos menos contaminación, como es nuestra zona, ¿Eh? Esa capa de inversión no la vemos desde abajo. ¿Eh? Si vamos en bici, que a veces vamos por, las, por los collados, ¿eh? podemos ver ¿eh? que hay algo ¿Eh? y si vemos alguna chimenea que está emitiendo, alguna papelera, por ejemplo, vemos que es vertical ¿eh? y llega un momento a los 100 o 200 metros que es horizontal. Es decir, cuando ha llegado a la capa de inversión, ¿eh? eso se va horizontal. ¿eh? Por tanto, no nos avisa. A veces, las administraciones, aquí ha ocurrido eh, porque estas situaciones duran varias semanas. Este año hemos tenido, en general, hemos tenido tres semanas que ha durado la inversión. Claro, ahí no hay, primero, no nos enteramos en general y, segundo, eh, no hay recomendaciones para la población, que las han dado ahora con, con esto, con, no, con la inversión térmica. En este sentido, eh, comentaros, por tanto, que esta situación de inversión térmica es mucho más peligrosa que la otra porque, además, esta que hemos tenido, pues dentro de lo malo había una proporción mayor de PM10. Las PM10 se van a retener a nivel de fosas nasales. Por tanto, lo que vamos a inhalar no es tan tanto como en un tema de inversión térmica porque en la inversión térmica, aunque no seamos productores de contaminación, nos viene. A mí me da igual medir, hemos medido muchas veces, José Anillo, con las dices eléctricas, vamos por el monte, nos da igual. En el monte da el mismo nivel que da en la ciudad, ¿eh? por inversión térmica. Claro, la pregunta que os hago, eh, cuando vais midiendo en bicicleta y un día veis, coño, más alta, 15-20, ¿de qué es? ¿De tráfico? ¿Eh? ¿De otros focos? ¿De inversión? Por eso, eh, una cosa que podéis hacer es medir en zonas que no haya contaminación, zonas peatonales. Y también os decía que era interesante que tuvierais, a veces, que midierais en casa, que es muy sencillo, en el exterior, porque vais a tener un conocimiento mayor de la calidad del aire exterior. Y eso os va a ayudar también a interpretar por qué a veces os puede dar 20-25 eh, durante un tiempo eh, y no es del tráfico, es de la inversión. Eh. Y a veces, claro, cuando la inversión es más baja, eh, la contaminación, eh, pues eh, puede no estar tan claro, es un mix. Eh? pero este tema es muy interesante el tenerlo el tenerlo presente nosotros por ejemplo eh, y creo que fue Josean, eh, que recuerdas que al principio ya hemos ido aprendiendo al principio eh, eh, Josean, eh, y, y seguido cuentas eh, hizo una travesía de, del centro de San Sebastián a la zona del antiguo, por la bahía una zona y cuando fue para allá se encontró ...con unos niveles altísimos. Claro, era invierno de 2017, acabamos de empezar. Estuvo por ahí un tiempo, por el antiguo, y a la vuelta daba normal, como siempre, muy poco. Joder, y decíamos, qué, qué cosa, habrá fallado el equipo, etc, etc. Fuimos, que es muy importante también, con las dudas, fuimos al día siguiente... ...a ver qué había dado las estaciones de Donosti de PM2,5, las del gobierno. Y eso nos tranquilizó, porque precisamente ocurrió lo mismo. ¿Qué, ¿Qué había pasado? Pues ese tiempo, José, aunque estuviste en el antiguo haciendo la gestión o no sé, eh, cuando ya vuelve había tenido lugar una rotura de la capa de inversión. Eh, y, y eso explica el por qué eh, a la vuelta se encontró con niveles bajos eh, de contaminación. De nuevo, Teníamos otro punto que quería un poco resaltar, que era el de coches eléctricos versus coches tradicionales de gasolina diésel. Y esto lo he puesto porque están apareciendo en las redes sociales, en Twitter, eh, sobre todo, una cantidad de cosas que no son ciertas, por dejarlo ahí, en algo muy suave. Porque están eh, comparando, fijaos, comparando... Eh, la polución que produce el coche eléctrico con el tradicional. Y están diciendo algunos que es similar y algunos otros que es un poco más alta. Eh, eh, pero en la tradicional, pero no hay mucha diferencia. Ojo, no podemos comparar peras con manzanas. Y digo por lo siguiente. En el tubo, cuando vamos con el coche tradicional, ¿qué estamos emitiendo por el tubo de escape? Estamos emitiendo partículas muy finas, fundamentalmente PM2,5. Por eso es un buen indicador ¿eh? cuando vamos en la bici, el PM2,5. ¿eh? Y cuidado, y centenares, centenares de tóxicos. Y decenas de ellos son cancerígenos. Por tanto, como eso no se puede medir? Pues medimos algunos contaminantes, entre ellos el PM2,5. Pero ojo, cuando comparamos con el eléctrico, cuidado, eh, el eléctrico, y está emitiendo también, claro, el tubo de escape, gases tóxicos y gases efecto invernadero CO2. Por tanto, está afectando por vía doble a la salud de la población y al cambio climático. Eh. Vale. En cambio, el eléctrico, cuidado, el eléctrico no emite eh, gases efecto invernadero ni productos tóxicos. Eh. Sí, están diciendo, ya lo sé, que levanta el polvo de suelo, claro. También el, el coche tradicional. Y algunos dicen, al pesar más, eh, ¿levantará más polvo? Pues sí, puede levantar. No digo que no. ¿eh? Pero ojo, ¿eh? Eh, en todo caso, lo que levantaría, aunque hubiera más, no es no son PM2.5. Fundamentalmente el polvo depositado es polvo más grueso. Sería en todo caso PM10. Eh, por tanto, digo que no podemos comparar cosas diferentes. ¿eh? Luego también le atacan y al eléctrico, cuidado, yo no soy absoluto defensor al 100% del eléctrico, tiene sus ventajas, pero ojo, también le atacan que en el proceso global de ciclo de vida, ¿verdad? que emite más gases de efecto invernadero eh, que el tradicional. Ojo, aquí también hay muchísimas publicaciones en internet, en las redes sociales, que hay que tener muchísimo cuidado, como con los temas médicos que salen tantos, hay que tener mucho cuidado eh, lo que se lee. Porque si no hay evidencias científicas, y para eso no es fácil ¿eh? seleccionar qué estudios tienen o no tienen, ¿eh? entonces aquí ¿eh? se están diciendo cosas ¿eh? que no son, no, no son ciertas. Porque los estudios que hay más profundos que se han hecho sobre el tema, incluso, fijaos, llegan a decir que en todo el ciclo de vida ¿eh? la emisión de gases de efecto invernadero y de contaminación es incluso inferior. ...en el eléctrico en relación al tradicional. Bien. Eh, luego me quedaba un poquito... ...el último, que de alguna manera está condensado... Eh, ...en todo lo anterior, es... Mmm, ...¿qué se publica? Ahora que vais a tener y tenéis ruedas de prensa. Bueno, se publican muchas cosas, pero tenemos que tener muchísimo cuidado, ojo... ...y mucha prudencia con lo que decimos. Incluso daos cuenta, eh, habéis medido... Y sé que es impactante ¿no? el poder ver lo que está dando según te mueves, ¿no? pero cuidado, no son más que mediciones puntuales, que dan una idea muy bonita del tema, pero de ahí no se puede concluir de forma contundente, digamos. ¿eh? Pero lo que sí quiero, quiero decir es que, sobre todo, que tengamos mucho cuidado con lo que, ve, con lo que leemos en las redes sociales, ¿eh? porque hay gente que está diciendo cosas, pero para mí, si no si no refleja eso que dice en un Twitter, de dónde lo saca, de qué estudio, qué referencia y dónde está publicado, eh, para mí tiene poco valor, no digo ninguno, poco valor o no es fiable del todo, eh, porque estamos jugando con cosas que deberían tener evidencias científicas eh, o conocer de dónde viene, quién lo ha realizado, eh, porque... La gente se está habituando a decir, y yo veo en el Twitter, eh, cosas que no son. Eh. Y yo, no sé, más o menos eran estos puntos que supongo, eh, José, que dará lugar a preguntas, a dudas que podáis tener en la medida que podamos, ¿verdad? José y yo, pues, os eh, contestaremos. Que no se anima a nadie, todo el mundo lo tiene claro. Porque no, nosotros tenemos todo, todo también lo contrario. Tenemos muchas dudas, José Anillo, todavía. ¿eh? Ojo, no, no, no, que no, no lo sabemos no, todo. ¿eh? Estamos aprendiendo. Si me permites, eh, yo sin manejar información exacta, discrepo de lo que has dicho del coche eléctrico. Básicamente porque sigue teniendo frenos y sigue teniendo neumáticos. Entonces, muchas de las partículas que emiten siguen siendo, bueno, el desgaste de los frenos y demás, o sea que hay... Creo que hay, sí, que has, has levantado la podería con, con lo del coche. Yo, vamos, sigue teniendo frenos y sigue teniendo neumáticos y mucha contaminación de la que provocan los coches viene de por ahí, no solamente del de tubo de escape, Simplemente puntualizar eso. Bueno, Pedro, yo te diría una cosa. Eso he leído y se está diciendo mucho. Ojo, para llegar, para llegar a decir eso, eh, hay que hacer estudios eh, contundentes, porque es muy difícil, lo digo por experiencia, es muy difícil eh, sacar esa conclusión, eh, porque eh, también los dos tienen frenos, lógicamente, e incluso puede hasta pesar más el eléctrico. Vale, puede matar más polvo, pero ¿quién dice, qué estudio dice eh, que se genera, eh, lo mismo que en el tradicional, que se genera, más partículas eh, en, del, del suelo y del freno que del tubo de escape. Y además he dicho que, cuidado, que no tiene nada que ver. Porque el, el polvo del suelo, eh, fundamentalmente, eh, el del frenado sí, pero lo sé por estudios americanos de hace tiempo, eh, es mínimo. Eh, el, el polvo del suelo que pueda levantar son partículas más gruesas. Por tanto, eh, y solo partículas que posiblemente tengan una proporción mayor de PM10 que de PM2,5, pero no tiene, fijaos, los cientos de productos tóxicos eh, y decenas de cancerígenos que emite el tubo de escape. Que incluso si, si, si solo comparáramos las partículas, eh, las PM2,5 que salen del tubo de escape eh, son mucho más tóxicas porque además no, son, no salen limpias, salen con cantidad de sustancias adheridas eh, también a las partículas. Eh. Por tanto, por eso digo que no es... No es comparable. Me baso en estudios, ¿eh? no, no digo más. Por ejemplo, mientras mientras se anime alguno, comento otra experiencia que tuvimos. Eh, fue con las hogueras eh, de Portugal y de Galicia creo que fue hace cuatro años eh, en octubre que hubo infinidad bueno bastantes muertos pues aquí llegamos a detectarlo de chiripa eh, una noche en el exterior por eso que a veces bueno pues mm, puedes sacar más cosas eh, que las diarias de en bicicleta de casa al trabajo ahí fui yo a las 11 de la noche eh, coloqué el equipo eh, y no olía en la ciudad a humo, eh, como tal. Eh, puse el equipo y me daba de orden de 70 microgamos cúbicos. Le llamo al amigo Josean que vive en otra zona, le digo, oye, pon, a ver qué te da. Pone y me llama. Coño, 70, 60. Y entonces decidimos con las bicis eléctricas eh, peinar la ciudad. Él peina una zona, yo peino otra. ¿Eh? Y vamos viendo en cada momento los niveles de PM2,5. Prácticamente todo el tiempo da entre 60 y 70. Y así estamos hasta la una y pico de la mañana. Y estamos también en algún momento en una estación fija. ¿Eh? Y al día siguiente vamos a ver lo del gobierno. Y efectivamente vemos que ha dado también de ese orden y en toda la ciudad. ¿Eh? Y son los humos que provenían de allí. Al día siguiente por la mañana llovió. ...y automáticamente bajó a valores normales. Claro, esa contaminación llegó a Inglaterra. ¿Eh? Hubo allí una, una capa ¿eh? de contaminación con un ciclón. ¿no? Que, y, o sea, por tanto, ese es un poco el tema de la contaminación. También habréis observado, os digo, un, un detalle. Que muchas veces, como vais viendo lo que era, ¿eh? podéis encontraros pues, yo que sé, con churrerías en la calle, ambulantes, que de repente un pico... Coño, pues una churrería. Por ejemplo, en los bares. En los bares, si entráis a algún bar, eh, eh, os puede dar niveles muy altos. Si no hay buena ventilación o aspiración localizada en la cocina. Y cuando leéis en el bar que huele a cocina, pues poned eh, el equipo en marcha y es una locura. Eh, quiero decir que puede haber muchos focos diferentes, pero tenemos una ventaja en relación a lo, al las estaciones fijas, porque tenemos una relación causa-efecto. Estamos viendo, coño, aquí ha dado alto porque ha pasado un, un, un camión o un coche que echaba humo o hemos pasado por este sitio, una churrería, o lo que fuere. Las estaciones fijas ¿eh? son ciegas. Es decir, luego el técnico que interpreta el de la red ¿eh? no sabe. Y esos datos, por lo que parece que me habéis dicho alguno de vosotros, hay comunidades autónomas que no las publican al día siguiente. Las publican cuando las tienen homologadas, digamos. Bien, aquí en Euskadi las publican ya al día siguiente, pero no las homologan hasta después de varios meses. ¿Y qué ocurre ahí en la homologación? Yo tengo muchas dudas, muchas preguntas, eh, pero bueno, no quiero contar todo tampoco. Eh. Digo lo malo, tiene limitaciones, no digo malo, limitaciones. Y a veces, ¿qué ocurre? Hay picos muy raros eh, que, que igual se eliminan, eh, porque no se interpretan eh, bien. Y cuando vayáis a medir, eh, por la ciudad, depende qué zonas, incluso en zonas de poco tráfico, eh, os puede a veces muy alto, pero ¿sabéis por qué? Porque hay humos de alguna hoguera en el entorno y eso ocurre incluso en las poblaciones pequeñas. Eh, si vais alguna vez de vacaciones o, o vais a un pueblo pequeño, sabemos decir, qué bien, qué aire se respira, ¿verdad? Qué olor a pueblo, ese olor. Es de las calefacciones. Si ahí ponéis el equipo, está dando niveles de PM2.5 muy, muy interesantes, muy altas, quiero decir. Por lo tanto, el aire es muy complicado, es muy complejo y lo vamos conociendo poco a poco. Pero yo debo decir que me está enseñando, creo que más que lo que me enseñaron las estaciones fijas, estoy aprendiendo con estas móviles, digamos. ¿Alguna cosa que, que no haya dicho así de nuestra experiencia? Habían preguntado en el grupo de, de voluntariado eh, sobre la validez de diferentes lugares, o sea, cuando pasas por una ruta, la contaminación que habitualmente había más alta en ciertas calles que en otras, y que si eso se podía interpelar con algún... O sea, si se podía sacar alguna conclusión de, de eso, si era habitual en una calle que en ciertos lugares tenían más contaminación, eh, si se podría nombrar o no. Bueno, ahí creo que algo dijimos en algún vídeo anterior. ¿eh? Podéis ir por el mismo camino del trabajo o del, o del casa al trabajo y daros cosas muy diferentes. Incluso a veces es llamativo porque vais con mucho tráfico. ¿Eh? Y a lo mejor no os da más que otro día que vais con menos tráfico. ¿Qué interviene aquí? La meteorología, que esa es la madre del cordero. Es decir, los, los vientos, ¿eh? las eh, brisas, eh, tierra-mar, eh, montaña-valle, etc. Pero por eso os digo que no es una matemática ¿eh? que podemos ir, porque José y yo al principio también creíamos que por el mero hecho de ir detrás de un una fila de coches iba a dar muy alto. No siempre. ¿Por qué? Porque cuando sales o por el tubo de escape o lo que levantes del suelo, en función de los vientos, pues hay veces que hay estabilidad, otras veces no. Por ejemplo, con una inversión térmica, yo me he encontrado, eh, la primera que vimos, la vivimos midiendo día y noche con los equipos que teníamos y fue muy estable. O sea, se mantuvo prácticamente durante una semana entre 25 y 30, eh, eh, había mucha estabilidad, eh, no había viento apenas, pero ojo, no quiere decir que cuando haya esa situación de inversión térmica, que es muy habitual en invierno y cada vez más, ojo, eh, a veces eh, puede, mm, no tiene que ser siempre, a veces es variable, pero ¿por qué? Porque hay otras variables meteorológicas, eh, de viento, eh, de brisas, etc., eh, que puede, eh, hacer que no siempre sea del mismo orden. Lo digo también por experiencia. Por eso es muy difícil sacar conclusiones, pero sí que se puede decir sin ningún problema que un día determinado voy por esa vía eh, y ha dado esto. Eso es verdad. Lo que mide es verdad. Y cuando dicen que es un poco el problema, eh, las, los oficialistas dicen, no, no me vale porque no está el equipo homologado. Joder, claro. No hay ningún equipo ¿Me oís? Sí. Carlos, de todas maneras, eh, a veces podemos dar la impresión de que en realidad no sepa qué medimos, porque eh, no hay una seguridad absoluta en nada. Eh, yo creo que es eh, al revés, es la música lo que interesa es decir. En la medida que hacemos muchas medidas, eh, se va y vamos viendo cómo se va parcheando, haciendo la, las rosetas, vamos viendo, vamos viendo que domina el color amarillo o hay muy menudo que el color amarillo vamos viendo que hay unos pues aquí igual 50 o 60 días al cabo del año donde la contaminación es alta por la inversión etcétera y eso eso os da os va a dar una idea y yo creo que va a permitir presentar conclusiones es decir bueno pues de nuestras medidas eh, pues esto da, da una media por encima de eh, independientemente de que puntualmente no entendamos esta calle, independientemente de que yo creo que en la medida que las medidas eh, se van aumentando, sumando, da, da un punto de vista, una impresión que, que va a valer. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso incidíamos que en las ruedas de prensa eh, tenemos que ser, tener cuidado en eh, no ser concluyentes todavía. Eh. Sí, no negar lo que va dando, pero... Son, como dice José, en pocas losetas todavía. Eh, cuando tengamos 50, 60, 100 mediciones, tendremos más eh, y más seguridad. Pero ojo, eh, los que nos ataquen, que nos atacan, y aquí en Donosti, me han atacado a mí desde el principio, eh, que no están homologados. vale Es que no hay ningún equipo móvil en el mundo homologado. Pero la EPA americana, que es una agencia muy fuerte de medio ambiente, eh, hace esos estudios de correlación. Y una correlación muy buena. Yo por eso siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, aquí la semana de fuegos artificiales, que son humos, o las acuerdas de San Juan, que son humos, eh, en, en, en la bahía, en el entorno donde se produce, eh, en zonas que tú vuelas, pero no te llega el humo, no lo ves. Eh, te está dando cientos de microgramos, digo cientos, porque da muy por encima del límite superior del equipo. ¿vale? Nosotros tenemos siempre un palco y lo defendí en Madrid, con la gente del Ministerio, que están también en contra. Yo les decía, fijaos, eh, al día siguiente voy a dos estaciones de PM2.5 de Dolosti, que están a kilómetro y medio, dos kilómetros, no llega. Y no dieron nada, nada. Eh, por tanto, digo, yo no digo que sean más exactas las vuestras, no tengo ninguna duda. Y además, esto siempre lo vendemos como complementario al otro, como complementario. Eh, pero, les digo, pero tiene la... Ventaja de que tú tienes un nivel de contaminación que está más cercano a lo que respira el ciudadano que lo vuestro, porque nosotros tenemos a lo largo de rutas, ¿eh? que pueden ser en bici, pueden ser caminando, pero no es muy diferente por experiencia de lo que hemos medido lo que chupa un ciclista o un peatón que va cerquita, al margen del tema variable de la meteorología me refiero. Ya que estoy, eh, aprovecho para mostrar una cosa a las personas que no estén pierden diferido, que los, eh, las mediciones ya se están realizando eh, y en la página web de Casting ya son consultables. Como estáis viendo, eh, me he acercado a la ciudad de Burgos, he seleccionado la, el mapa con Chrome Map, eh, como se dice en las presentaciones, y, y he ajustado los valores a lo que el proyecto definía en 5, 15 y 25, y ya hay ciertos lugares donde están amarillo, claro en Burgos, por ejemplo, y algunos rojo. Eh, lo que decían Carlos y José eh, de las losetas es cuando seleccionas una loseta te dice el número de mediciones que se han realizado en este punto. Eh, por ejemplo, este rojo que está aquí, han pasado hay 1.185 mediciones realizadas justamente por el medidor de Convici, el, el Burgos 1, 5.0 con bici. Y la media marca 114. Eh, esto, José y Carlos, es, eh, es, ¿nuestros compañeros de Burgos podrían decir que con una cifra así tan alta en este lugar se suele dar un promedio alto de contaminación? Vamos a ver, eh, el medidor da un dato cada segundo, o sea que 1.100 mediciones son 1.100 segundos, eh, que viene a ser, y cuando son 3.600, eh, bueno, pues… Ya ves un poco el tiempo que se ha medido en, en la zona de esa roseta. Si otra, la roseta la puedes ampliar o, o empequeñecer, si amplías el mapa, eh, te van a salir más rosetas y vas a ver, eh, bueno, eh, vas a encontrar rosetas en las que solamente va a haber igual eh, pues, 20 mediciones o 30. Si vas juntando, pues te dan mil mediciones. Con eso sacas un poco la idea. Mil mediciones son de 10 minutos, 15 minutos, ¿eh? A lo largo de muchos días, claro, porque se pasa... Yo creo que es una buena medida, ¿eh? No es, hombre, si ha estado quieto, pues entonces igual es una única medida. Pero si es un lugar de recorrido, pues, pues son bastantes medidas, ¿sí? Yo creo que, pero bueno, de aquí a un par de meses o tres, pues se irá aclarando el... El panorama, como se puede elegir en el mapa periodos, se puede coger un mes, otro mes, se puede coger tres meses, se puede coger cinco meses y vas viendo un poco si se mantiene la coherencia o no, si es coherente o no. ¿eh? No sé si me explico. Coges esa zona un mes, luego coges tres meses, luego coges cinco meses y dices, pues, pues hay una coherencia, esto, esto tiene, tiene música, esto, esto. Y entonces, de alguna manera, los datos quedarían más reafirmados. Sí, por eso fíjate, eh, Quique, a la pregunta que hacían, que era muy buena, eh, y complementando lo de José, eh, fijaos que eh, nosotros, o todos ahora los voluntarios, estamos midiendo en tiempo real, no en puntos fijos, porque nosotros en Donosti tenemos cuatro estaciones, que es un lujo para una ciudad pequeña, pero medimos solo en cuatro puntos. Y ojo, que por mucho que se venda oficialmente, y yo estuve en la oficialidad cuando monté las estaciones, eh, eso no es extrapolable eh, con ningún modelo matemático eh, al resto de la ciudad. Por tanto, de partida, pero hay que decirlo con la mayor modestia, por lo menos que conozcamos, que eso que ha comentado bien Quique, que ocurre en Burgos y que la rutas mejor ha rematado, es que nosotros tenemos mediciones no de un punto, tenemos de rutas, que es por donde se mueve la ciudadanía. Y además, ojo, en este momento sabéis que ha sido un momento, creo que bueno para el proyecto, porque, como sabéis, ha rebajado la OMS, el valor eh, de media anual de PM2,5, de 10 a 5, a la mitad. Por tanto, en este momento, ni siquiera las estaciones fijas eh, van a cumplir eh, con esa recomendación. Claro, ellos van a seguir a su aire. ¿Van a seguir a qué? A la directiva. Que es 25. ¿eh? Pero la nueva ley de cambio climático incluso habla con el tema de definición de zonas de bajas emisiones, si lo leéis bien, que siempre por debajo de la directiva y en la medida de lo posible lo más cercano a las recomendaciones de la OMS. Por tanto, tiene muchas ventajas también ¿eh? El, eh, el sistema que tenemos de medición en tiempo, en tiempo real y en movimiento. Os voy a enseñar otra cosa, aprovechando que tengo a José Ángel aquí de Cartagena, eh, para una cosa que era importante que ha resaltado José, eh, el volumen de mediciones. Esto de la ciudad de Cartagena también da unos valores bastante amarillos y rojos. Sin embargo, por ejemplo, las, eh, la franja roja, eh, la, calidad de, de señal, o sea, de la calidad de definición eh, da normalmente 125 mediciones, 140 mediciones máximo. Entonces, eh, esto es lo que creo que comentaba eh, José, que hay que tener un mínimo de, de tiempo dedicado a pasar por ahí para poder decir que esa zona está realmente contaminada o tiene presencia de contaminaciones, por lo que entiendo, ¿no, José? Por ejemplo, aquí esta cuadrícula, 90, 90 mediciones. Sí, 90 es muy poquito, eh, 90 segundos en cada medición, en cada pase... Pues te pueden ir cinco segundos, 10 segundos, uno de pases. Yo creo que de aquí a un par de meses, eh, si sigue el mismo ritmo, pues eh, será una base mucho más sólida. Pero no, ¿eh? yo creo que todavía yo no me atrevería a, a, a decir nada así con muy, muy alto. Pues esto es un elemento importante para motivar al voluntariado. Eh, para que realicemos más mediciones para mejorar la calidad de los resultados eh, que vamos a tener. Sí, porque eh, y daos cuenta ahora una cosa, que eh, esas limitaciones las tienen también las estaciones fijas, porque ellos miden en un punto determinado ¿no? y por experiencia, porque ahora, fijaos, Ahora los voluntarios estáis viendo lo que José y yo empezamos a ver hace cinco años. Es decir, que esa contaminación, esos valores de PM2.5 son variables, pero son variables a lo largo de rutas. ¿Por qué no hacéis también una prueba alguna vez en ciudades donde tengáis más de una estación? Eh, moveros eh, con la bici entre una estación y otra. Eh, y, y, y Más de un día. Y luego comparar eh, con lo que dan las estaciones fijas. Eh, por tanto, ahí vamos a aprender un montón. Y luego, cuidado, digo, si ha llegado un momento bonito a este proyecto, ¿por qué? Porque para el año que viene tienen que definir eh, las ciudades, eh, las zonas de bajas emisiones, las de más de 50.000 habitantes. Y ojo, también dice, muy importante, y ahí nuestro proyecto también llega en buen momento, porque dice, y también aquellas de más de 20.000 que tengan contaminación. Y digo, hostia, ¿y cómo sabemos si no se ha medido nunca? ¿Me explico? Por tanto, quiero decir, en este caso, ¿cómo en ciudades de más de 20.000, que no llega a 50.000, si no hay estaciones? Pues tienen que medir. ¿Cómo van a medir? Van a poner estaciones fijas, una, dudo y con una es suficiente para poder definir una zona de bajas emisiones, que es de bajas emisiones porque sobre el papel, eh, perfecto, pero luego cuidado, luego hay que corroborarlo eh, con mediciones. Eh. Por tanto, yo creo que llega el buen momento porque con esto podemos peinar zonas muy diferentes e incluso comparar las zonas que se han definido como de bajas emisiones con aquellas que están fuera eh, y hay más contaminación, etc. etc. Es decir, tiene un campo muy, muy potente. Eh, para enseñaros una cosilla más eh, correlacionada, que seguramente Carlos y José nos pueden dar una opinión, os voy a enseñar dos herramientas eh, que he compartido en el grupo de voluntariado, pero para que investiguéis eh, las estaciones fijas y os voy a mostrar algo. Primero, el... Primero la aplicación europea que marca la contaminación atmosférica eh, registrada con la normativa europea en toda Europa. Esas son todas las estaciones, las que estáis viendo que hay en la Unión Europea. Normalmente el mapa suele ser así, el centro de Europa está bastante peor que lo que viene a ser eh, España, por ejemplo, que suele tener puntos rojos aislados. Eh, os permite acceder a los valores de cada una de las estaciones en todo el territorio eh, con la, la calidad del aire. Y recientemente el ministerio ha sacado uno eh, más preciso que muestra los datos de una forma distinta fijos me voy a acercar a Málaga, os sitúa las estaciones de, de medición que tiene en este caso la ciudad de Málaga, eh, la avenida Juan 23, os muestra, si clicáis sobre ella, eh, los valores en gráfica de las partículas y de los contaminantes, en nuestro caso si anulas eh, todas las que no estamos midiendo, eh, te muestra las PM 2.5, por ejemplo, esta estación meteorológica en Juan 23 no tiene medición de dos, las PM 2.5, esta es la de Carranque y sí tiene las de 2.5. A ver si carga. Eh, en Málaga sí que he hecho seguimiento y nuestro medidor da una correlación muy alta cuando ha pasado cerca de, de esta estación. Eh, pero en la ciudad de Málaga, si os fijáis ahora en esto, eh, la, la estación de Carranque está separada y está en una zona verde. Esto también pasa en Madrid. Estos son los pabellones de Carranque, eh, son unas zonas polideportivas con arbolado y demás. Y os quiero enseñar lo que está haciendo el, el casting en nuestro mapeo de, de la ciudad de Málaga. Eh, la zona de Carranque eh, a ver si me caerán, eh, coincide con una de las zonas donde menos contaminación registramos de toda la ciudad. Justamente la zona de mayor contaminación eh, tiene a casi kilómetro, 200 metros la, la estación de contaminación. Bueno, cosas del directo que no quiere cargar. Pues yo, por lo que veo, eh, luego eh, para escribir algunos artículos eh, está, es muy interesante, ¿no? Si Llegar todavía a la denuncia para decir, bueno, estamos trabajando y estamos viendo las cosas muy curiosas. Esperamos eh, poder aclarar más en adelante, pero, pero lo que tú has planteado, de dónde está colocado el, y, y lo que estáis viendo es, un, es muy sugestivo. La zona de Málaga, que es de la que estoy haciendo más seguimiento en este momento porque es mi ciudad, el centro, distrito centro, es eh, la zona más contaminada con diferencia y la estación de Carranque está aquí, donde está Cruz y Milladero y coincide con y es un sitio donde se hacen muchas mediciones porque coincide ruta de paso, eh, está amarillito y verde normalmente. O sea, la, la ciudad de Málaga, digamos, que el valor homologado de, de contaminación es mucho más bajo. Y fíjate, hay 606 mediciones, la media es de 6. Sin embargo, la zona de distinto centro, eh, que también habrá, a ver si carga, habrá bastantes mediciones, la media es de 19 y 1.015 contribuciones. Entonces, esto es una de los de las cosas que se pueden empezar ya a mirar y empezar a, a pensar y quizás plantear en el grupo de voluntariado de Chicken Wings eh, para que nos asesoren Carlos y José. Yo creo que son datos muy muy muy interesantes. ¿eh? Eh, aquí no nos dan cosas tan claras, pero, pero luego dar un par de vueltas, seguir con las medidas y igual dentro de un mes se puede hacer una una primeras conclusiones. No lo sé, pero es muy llamativo. En, en Málaga, me gustaría tener más tiempo para echarle un ojo a otras ciudades, pero en Málaga es muy claro ver dónde está ubicada la estación de medición, en el parque este, que la media que no recibe es de 6, y el centro urbano con incluso más mediciones y demás, 1.019 mediciones, 19 es la media en ese entorno y, y es la zona que coincide más contaminada. Si hubieran colocado la estación meteorológica en el centro... Eh, Málaga estaría dando unos valores muchísimo peores de los que está dando en este instante. Sí. pues. Eh. ¿Cuántas, Quique, ¿Cuántas estaciones tenéis en Málaga? En Málaga hay tres estaciones. Eh, Una es de centrada de tráfico, que es justamente esta de arranque en un parque, que tiene todos los sensores. Luego está de Alfonso 13 que es una de las vías más saturadas de, de tráfico y coincide con nuestro proyecto con mucha contaminación, pero justamente esa estación no mide las PM2.5. Y luego en Campanillas, que está al lado de un polígono industrial y que suele dar medición muy alta porque tiene, una, eh, tiene varias empresas de, que emiten fuerte, o sea, varias de cerámica, y entonces eh, esa zona está altísimamente contaminada. Eh, pero allí no vive nadie, simplemente es un polígono industrial. Entonces, de las tres estaciones que tienes, solo dos miden 2.5 y ninguna encaja con la zona más contaminada de la ciudad donde viven personas. Pues yo, fijaos, yo recomendaría al resto de voluntarios que, en la medida que podáis, sacando un poco de tiempo, que hicierais como está haciendo aquí, en Málaga, es decir, eh, ver cuántas estaciones fijas tenéis en la ciudad, eh, ¿De qué orden está dando las PM2.5 y de paso las PM10? Porque eso también nos va a enriquecer eh, y de ahí eh, vais a poder sacar más conclusiones internas todavía y prudentes, pero más conclusiones en relación a futuras ruedas de prensa también, ¿eh? porque eso os va a reforzar eh, en lo que medís, ¿eh? si efectivamente podéis decir cosas en relación a lo que dan las estaciones fijas. Aquí a lo mejor Pedro nos puede contar más, pero en Madrid ha sido muy polémico el tema de traslado de, de estaciones meteorológicas en su día. Mm, mí, eh, yo sí, la impresión que tengo que me llega a través de, de Juan Merallo, que como sabéis trabaja en, en, de, en el Ayuntamiento, en el Departamento de Administración de Calidad del Aire, la explicación que nos dio Juan Merallo es que era como que era siguiendo una normativa europea y aunque sea doloroso era de explicable vale porque por lo visto esto eh, tú tienes que tener como tres tipos de mediciones una medición de, al lado del tráfico una medición eh, residencial y una medición de fondo las de fondo son las que se colocan en los parques entonces esa es la explicación o sea, que no, que aunque sí se levantó polémica porque era muy llamativo y era decir eh, quito una estación al lado de una vía de donde pasan coches y me la llevo a un parque pero bueno que sepáis que es esa doble punto de vista vale el de que nos decimos no no no me ocultes la contaminación no midiéndola y el de que es una com, cumplir una normativa europea de dónde se deben repartir las las, las estaciones Sí, lo que dice Pedro eh, que le ha dicho Juan, con el que yo estoy en contacto y le he mandado toda la información eh, que he mandado también a convice oficial en relación a lo que Norteamérica eh, a los equipos que estamos midiendo pero lo que dice Pedro, que le ha dicho Juan es cierto, es decir que eh, la normativa obliga y ocurrió en Donosti, cuando salió esa normativa y hubo que desplazar eh, una estación ...a una zona, digamos, verde. ¿Eh? ¿Por qué? Para tener la contaminación de fondo. Eh, por tanto, eh, hay también que tener en cuenta eso. Lo que ocurre es que quizá, claro, si en una ciudad... Eh, ...que tiene tan grande como Málaga, ¿no? Hay que cumplir con eso, pero quizá yo, si estuviera dentro, ...hubiera propuesto al político que habría que haber comprado... ...alguna estación más, o haber puesto alguna estación. Porque tampoco tiene para mí sentido eh, que una población muy grande... Eh, pues haya solo una estación o dos en zonas de movimiento, de, de tráfico, ¿no? Respeto, la zona es verde, de que hay que tenerla, totalmente de acuerdo, y quizá, como decía muy bien Quique, pues en una zona industrial es bueno tener una referencia, pero, joder, eh, luego igual habría que tener más estaciones donde hay más eh, contaminación, en la zona urbana, ¿no? Bueno, si no os importa yo os voy a dejar, vale, tengo tarea. Muchas gracias eh, por participar. Si queréis eh, o hay alguna cuestión más eh, damos un minutito más. Carlos, José, ¿queréis comentarnos algo? Si no, cerraríamos ya eh, la formación y la grabaríamos para los que no han podido asistir. Yo quería hacer una pregunta, no, no para que se me conteste, no lo he leído en prensa pero sin titulares, que en Barcelona eh, ha debido haber eh, no sé, algún juzgado eh, pues se ha debido cargar eh, lo digo en alto, eh, no he leído se ha debido cargar esa zona de bajas emisiones que había definido digamos las instituciones ¿no? eh, bueno, puede ser todavía otro problema añadido ¿no? eh, que tenemos, podemos tener a la justicia eh, eh, en contra de eh, cuando fijaos, la mayor parte de estaciones o todas eh, incumple en el tema de PM2.5 claro, incumplen la recomendación no la normativa, claro. Eh, no sé si habéis leído algo de esto, ¿verdad? Si queréis os cuento así rápido, porque hoy está una reunión de la campaña Clean, digo, eh, Clean Cities y justamente ha sido debate de ecologistas en acción, ECODES, eh, con bici y, y justamente la European Climate Foundation. Eh, en la sentencia del juzgado... Eh, que se ha previsto hacer una nota de prensa conjunta para, digamos, que valorar esa sentencia, lo que estima es eh, que, las, eh, que Barcelona no, no había tomado medidas suficientes para garantizar la movilidad de las personas. Eh, lo que se estaba hablando era que se había colocado eh, la movilidad de las personas en automóvil, en automóvil privado por encima de la salud pública en esta sentencia. Eh, lo previsible es eh, que nos ha comentado que Barcelona recurra eh, para evitar que se bloquee la zona de bajas emisiones, aún está por ver. Eh, afecta bastante o afecta mucho a la lógica de las zonas de bajas emisiones porque digamos que la de Barcelona es la, la zona de bajas emisiones de España más grande. Eh, Habrá casi toda la ciudad, entonces eh, deja zonas de paso para que pasen, bueno, muchas calles donde siguen pudiendo pasar tráfico de paso, pero no es como la de Madrid Central, que son una pequeña islita, sino que la de Barcelona es grande. Esta es más parecida a las que están implantadas en, en ciudades europeas. Pues, eh, impacta a las entidades ecologistas que se coloque la, una movilidad privada por encima de la salud pública impacta mucho el que una de las que ni siquiera cumple todo lo que impedían las asociaciones ecologistas, eh, sea de la que se caiga y, y es impactante. A nosotros nos afecta porque una de las cosas que se quería prever era que las zonas de bajas emisiones se parecieran a la de Barcelona, que ocuparan eh, la mayoría de la ciudad o toda la ciudad, porque no puede haber ciudadanos de primera y segunda. Si vives en el centro tienes zona de bajas emisiones, si vives fuera pues tienes que tragar con la contaminación. Vale, vale. Ok. Bueno, bueno yo pues. quiero darme un segundillo por, por hablar un segundo porque eh, yo en Cartagena sí sabemos que tenemos una estación de medición de 2,5 que está en Montpeán, que está muy cerquita del puerto, eh, no está en, en lo que es el centro de la ciudad, ¿vale? Y, y en algún momento, porque yo tengo poco tiempo porque tengo que dedicarme a otras historias de la asociación, que, que no hay gente para ello el tema de infraestructuras, que son muy importantes, en algún momento sí he contrastado las mediciones que yo he podido hacer eh, de, de, con el móvil, con el medidor móvil, con la que estaba dando la web de la comunidad autónoma de esa eh, estación de medición y eran súper parecidas. O sea, que en principio parece ser que sí puede funcionar bien esa, esa, esa estación, pero el no es, es fija. Sí. y bueno... José Ángel, sí. eh, un matiz muy importante. Y fijaos, eh, no tiene, fijaos la, la dificultad. Eh, y aunque vayáis y, y estéis a lo de la estación con el móvil, con el portátil, con el equipo, ojo, eh, eh, no tiene por qué dar a veces muy parecido. ¿Por qué? Porque el que tenemos nosotros está a un metro y pico del suelo y el otro está igual a tres metros. Porque los estudios que hace de correlación la EPA americana cuelga eh, dos equipos AIR-BEN3 junto al sensor allá arriba eh, del de oficial. Eh. Por tanto, digo para, para que entendamos, porque a veces podéis ir cerca eh, y no dar tan como nos parece, pero fijaos, porque esa diferencia de dos metros en función de la meteorología eh, puede dar muy parecido o muy diferente. Eh. Digo... Es un matiz ¿eh? para que es interesante, es interesante lo tengamos en cuenta, quiero decir. Por aportar una cosita, eh, la ciudad de Vigo me contactó porque le daba un valor exageradamente alto cuando hubo una inversión térmica muy fuerte en la ciudad. Le dio valores de 80, 81, 83 a Javier a, de Media, a Javier de, de Verde Gaya, Y me escribió, bueno, en WhatsApp me escribió por correo electrónico y accedía a los datos que estaba publicando la página web del ministerio del día anterior a la misma franja horaria que estaba pasando, ni siquiera estaban cerca, y la fija daba 87 y nuestro medidor daba 83. O sea, la, la diferencia era ridícula e incluso la fija estaba dando valores más altos. Cierto es que había una distancia de casi 400 metros de donde pasaba la ruta de Javier y donde estaba la estación fija. Pero las herramientas que os he facilitado, tanto el grupo de voluntarios como os he enseñado ahora ahí, es súper fácil clicar y echar un ojo a, a, a, a nuestro medidor y lo que está dando en ese instante la, la estación fija. Yo, yo si me lo permitís, Quique, os digo que las mediciones que yo hago me parece que son extremadamente bajas. Vamos, no voy a decir que todas, pero vamos... Yo veo que, por ejemplo, Valencia mide como más contaminación. Yo no veo demasiada. Oh, o no estoy mi impresión, ¿vale? Que eh, ya esto vendrá luego con el análisis de los datos y demás, pero vamos, eh, que yo no veo que, que tengamos mucha. No sé si es que en Madrid tenemos poca contaminación. No sé. Yo, yo os transmito eso, ya simplemente. Pero... Sí, Pedro. Eh, eh. ¿Has medido siempre en el trayecto trabajo-casa sí, sí, o siempre. en más zonas? No, prácticamente solo en el trayecto trabajo-casa. y Entiendo que, que el resto de la gente está haciendo igual. Solo medimos en el trayecto trabajo-casa. Y ya. tenemos mediciones. ¿eh? En Madrid nos, nos salen 300 y pico mediciones. O sea, que, que estamos uh -huh. Pero veo que es llamativo que, que, que, que nos da un valores... Bajos, cuando por ejemplo en Valencia dan más altos, no lo entiendo. Ya. Y, tienen... y, y, y Pedro, ¿y las estaciones ahí en Madrid, eh, más cercanas a donde tú mides, de qué orden da también bajo? Pues la verdad es que no lo he mirado. Claro. Ah, pues sería interesante, como os decía, para tener más criterio, eh, también fijaros un poquito, eh, pero puede ser claro lo que dice Pedro a lo mejor dentro de unos días cambia totalmente. Es decir, eh, eh, no es una matemática, pero cuidado, eh, no es mala noticia, Pedro. Eh, joder, oye, tenéis una. Pero, de... se, pero en 2018 las ciudades que más contaminación por PM25 tuvieron fueron Valencia y Barcelona. Eh, Madrid incumple dióxido de nitrógeno y eso no sé por qué es, efectivamente. Ahora que lo dices, Pedro. No sé por qué es, pero ya eso ya estaba visto. Bueno, que... eso, mm. pues, no sé, está iría aquí, pues, si a la hora de comunicar, pues, bueno, mm. a, a analizar los datos. Es curioso, pero nosotros sí que estamos Creo dando. Que ten en cuenta, alguien... nosotros también el otro día me comentaba un, una, una persona ecologista que un día que salía a medir por la albufera es una zona de arrozal que me salió súper alta la medición, estábamos en 40 y 50 y me dijo que los cultivos eh, extensivos también eran grandes productores de, de, de material particulado, cosa que yo no sabía, ¿sabes? No sé, a veces hay cosas sorprendentes, cosas que no sabemos... Y que, que gente que sabe, quizás sí que sepa interpretarlo, pero me llamó la atención porque yo no sabía que, que el cultivo del arroz podía ser y, y sí que es verdad que la agricultura contribuye a la contaminación atmosférica. Sí, mira, justo pues... estoy usando la página que ha pasado Quique, que me parece genial, o sea, ya me las he guardado en los favoritos, la página de España y sí confirmo que en Valencia las mediciones son más altas que las de Madrid sacadas con, con, con el historial que tienen aquí. ¿sabes? También tenemos el puerto, nosotros tenemos mucha, mucha más, eh, que, siendo una población mucho menor que, que Madrid, eh, tenemos nosotros sobre todo tenemos picos de contaminación por la noche porque eh, están constantemente los camiones entrando y saliendo del puerto, somos uno de los puertos más grandes de Europa. Eh, entonces... Habrá muchas cosas que influyan y que mm, no, no compense la brisa marina de la ciudad. Sí, la aportación que hace María me parece muy interesante porque ya veis, vamos a ir aprendiendo cosas. Pero ya aprovecho eh, que ha dicho lo de la albúfera, los arrozales, porque supongo que sabéis, pero cuando hablamos de que hay que comer menos carne, que no estoy en contra, ¿eh? Eh, y más, digamos... Eh, más no carne, ya sabéis que las, los arrozales ¿eh? son unos grandes productores de metano, que es veintipico veces peor que el CO2 para el tema de cambio climático porque hay fermentación anaeróbica que produce cantidades ingentes de metano o sea, fijaos qué complicado es todo ¿eh? pero está bien la aportación de Marian porque también partículas, bueno pues bien y, y se puede ir comprobando Marian eh, podéis ir siguiendo y cuanto más dosetas tengamos o tengáis, pues va a ser más, más definitivo, ¿no? Bueno, pues ahora yo sí que sí que me despido, ¿eh? <risa> no, bueno. José, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Eh, siempre que queráis tener una formación solo tenéis que solicitarla y seguro que Carlos y José nos eh, prestarán mucha ayuda. Pues gracias compañeros y compañeras. Gracias, venga un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno Carlos, eh, bien, ¿no? Espera que se me ha ido, se me ha ido la cosa. Espera, sí. Sí. Dame un segundo que voy a parar el ordenador que está grabando. Un segundito. Sí.